Hola muy buenas gente ¿cómo están estamos aquí un nuevo video para el canal estamos acá en una nueva video de reacción un YouTube hispano de un show más un show más más turbado que nunca y bueno ya con esto me hice todo y desde un YouTube hispano de marco eh, youtube hispano o ytph no sé que bueno vamos a reaccionar a este vídeo suyo que dura solo como dos minutos capaz reaccionemos a uno más para no ser tan corto y ok y bueno, ya empecemos con el video a reaccionar de una vez, a ver si nos causa la gracia o no. <risa> <risa> Desaparece el papel de pajas de la granja. Agujeros en mi culo. 500 dólares anales por la concha de tu madre, mensón. ¿Qué estás haciendo? <risa> ya arrancamos bien. ¿Yendo con mi partner, mensón. Pero te pero Lol, te acabas en mi parque, mensos. Bueno, sí, es, técnicamente, pero... pero... Soy Parker, el que se caga en el parque. ¡Mi auto! Gracias, señor Mills. <risa> Primero quisiera <risa> Me agrandar cano. mi contra. ¿Qué es? Sé que ¿No? se retira. Pero qué pelotudo. Vamos menzón tenemos que <risa> coger estas hojas no puedo hacerlo mira estás pendejo porque te la metieron pero aceptándolo verás que no es tan malo <risa> ustedes se aburren y se van a la mierda en lugar de terminar el trabajo carajo ajo no flojeamos <risa> estamos cagando además no me digas ah, que tú te la ganas mucho <risa> no quiero cogerme oyen tienes <risa> a la mierda qué fue eso? <risa> <¿Tienes> <risa> que fue tienes ganas de volver al trabajo <risa> a qué decían Se quedó sin volumen... La si esta parte te hizo la piel... Uy sí se me quedaron los pelos parados... ¿Tienes ganas de volver al trabajo? <risa> no. ¿Qué, dices? Te claro! ¿Por qué no están trabajando? <risa> Estamos lavando el culo de Mel, lo, ve, lo ¿Quién necesita un empleo? <risa> Eso... Soy Dion, pero mis amigos me dicen Dion, diminutivo de Utopija. Oh. <ríe> yo antes me cagaba en el parque. Y como tú lo cambié por un anal. <risa> Oye, oh, <¿qué? risa> ¿a dónde vas? <risa> <risa> ¿Quieres jugar videojuegos? Pues yo sí quiero. <risa> Ay, qué juego videojuego. reacciona arriba, eh. Ah. Bueno está. ¿Va? Estaba muy bueno ¿eh? la edición. Lástima que muy cortito, duda ¿no? pero sí está bueno. Muy bueno, Marco YTPH. Ok, vamos a reaccionar a uno más. A ver si encuentro otro video. Bueno, gente, encontré otro youtube hispano del mismo canal de Marco YTPH. Que es de Detective pica pica Obviamente es de Detective Pikachu, creo que es el trailer nomás. ¿No Igual, duda solo un minuto y ok, vamos a reaccionar a este. Bienvenidos bah. a Rhine City. Bah. Una celebración de la armonía entre humanos. Pingüin. <ríe> Yo recuerdo que de niño quería ser un niño. Tu papá fue un entrenador Pokémon. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién quiera que seas? ¿Eh? Sé cómo usar esto? ¿Qué ¿Qué te te te Pero baja la dora. <ríe> La jaladora, la jaladora, o, <risa> o... se la mete a L. El... En serio, ¿dijiste algo? No. Así que eres <risa> un chupín que habla con amnesia y chupín? adicto a la cafeína. Yo puedo dejar, dejar, no? me A la O de puta. Antoje, tengo ese no. absoluto. ¿Otra ronda? ¿Otra no. ¿Extra fuerte? Negro como la noche, gracias, guapa. <risa> Tal vez Harry se involucró en algo malo. Caso cerrado. Pero ¡Sigue abierto! Ya sabes. ¿Eh? Ya está, se terminó este pudo relleno. <risa> ok. Ya <risa> este fue demasiado corto. Ok, a ver. No, que gente, lo vamos a dejar acá. Para otra región será otro video, no sé y bueno lo dejamos hasta acá, si te ha gustado esta reacción bah. Bah, si te ha gustado esta reacción puedes darle una me gusteada compartir suscribirte para más eh, vídeo para este canal tanto mi canal de reviews y como gameplays y bueno ya estamos cerca de llegar a los 2000 suscriptores y, la verdad falta muy poquito pero bueno es y bueno ojalá que llegue a más gente no pero ok Sin... Por lo menos, te ha gustado, bueno, ya sabes, me gustaría compartirlo si queréis. Y bueno, yo soy Jose Ultimate y ok, nos vemos en la próxima. Ah, sí, es cierto, antes de, quiero mandarle un saludo a Frank Verón, que bueno, quería que le salude en un video. Bueno, aquí está. Si usted, no sé, que está viendo quiere que le salude en un video, por lo menos, para empezar así, bueno, eh, no habrá ningún problema. Y ok, eso es todo amigos, soy Jose Ultimate y bueno, nos vemos. Bye.